Según Mario Ramírez, el objetivo de la educación de adultos es el bienestar de todos. Efectivamente, en el año 2017, la Asociación Europea de Adultos publicó un manifiesto con el lema La alegría y el poder del aprendizaje. En él no solo se reflejan las buenas prácticas que estamos llevando a cabo las diferentes escuelas de adultos, sino que también es una demostración clara y sólida de por qué somos necesarios. Una de las palabras clave sería que estamos invirtiendo en futuro, ya que los beneficios, tanto a corto como a largo plazo, son para el individuo, la sociedad y la economía. Cada persona aprende a su propio ritmo, necesidades y circunstancias. Chisco, alumno de tercer y cuarto de ESPA, nos cuenta por qué decidió volver a la escuela. vas a decidido venir a la escuela, Chisco? Bien. Eh, tenía tres ya y la modalidad elegida por Chisco es espacio semipresencial. Se trata de tutorías individualizadas en donde el alumno trabaja a su propio ritmo. Distinto es el caso de Margarita Valero. Ella misma nos cuenta por qué acude a la escuela de adultos. I am 74 and I am alone in home. And this is why I can't here because in the only way I stay home, I sit in my chair, look at the TV and this is very bad for the old people. En definitiva, podemos apreciar que la falta de tiempo o las necesidades de socialización ha resultado en una oferta formativa, amplia, variada, especializada, innovadora y, sobre todo, flexible. Así que, ya sabes, no hay excusas para el aprendizaje a lo largo de la vida. Puedes subir y bajar al tren cuando quieras. El principal beneficiario serás tú mismo.